Mira, están todos estos libros listos Brillantes, grandes, pequeños, todos listos Sí, a mí me gustan las novedades Ciencias de la complejidad, neoanarquismo, sí, sí, como este, mira Animalismo, también aquellos libros para investigar desde el sur Medio ambiente, pedagogía McLaren, resistir y manifiesto post-pandémico Ay, yo prefiero los clásicos Historia crítica, filosofía, estética, uh -huh. economía, feminismos, Son muy buenos. cuentos de los pueblos oh. del mundo, la colección rusa, democracia. Todos muy buenos y todos libros indispensables. Para un país en cambio. Uh -huh. Por eso los invitamos a la gran venta de bodega de ediciones desde abajo, del 3 al 5 de noviembre. No lo olviden. Vengan, vengan. Habrán grandes descuentos de hasta el 60%. Uh -huh. Nos vemos pronto, muy, muy pronto. Vengan. Chao.